Es el perfil que ningún equipo tiene esta es Demasiado. una ultrabook completamente esta es una ultrabook de estado sólido eso le permite tener ese perfil oh. este es un equipo igualmente touch en aluminio pulido con sonido Vangan Olufsen también el teclado es retroiluminado podemos también la calidad del sonido. Esa es una ultra de esta de cabeza y Con esta calidad de sonido, con un tiempo en stand-by de más de 200 días, tú suspendes el equipo y tienes la capacidad de tener batería para operar hasta por 200 días. Si quieres, todo podemos verlo. Acá. Al escritorio. Ah, no, esta es la Zenbook Prime, ¿o no? Sí, este es Zenbook es Zenbook Prime, viene Zenbook Infinity, okay. de generación, pero este sí es Zenbook Prime. Power Gear, ok. En estos equipos tenemos hasta 270 eh, días en suspensión. Lo que te comentaba es... So